Mira, mira, mira, mira, eh, mira, Alberto, eh. Alberto, mira ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí arriba. ¿Dónde? Arriba. Ah, ah. Un ser humano con casco. Es un...